Bien, eh, vamos a estudiar ahora los cortes, las secciones planas que producen los planos en figuras sólidas. Eh, nosotros sabemos hacer intersecciones entre planos, intersecciones recta plano. Eh, aquí pueden ser perfectamente útiles, lo que pasa que es interesante conocer algunos recursos que nos pueden facilitar. Primero esos recursos eh, lo tenemos en este esquema y es algo tan sencillo como que si yo tengo un plano, el plano alfa, que está definido aquí por alfa 1, alfa 2, alfa 3, y ese plano alfa corta a dos planos paralelos, entonces la intersección entre el plano alfa y esos dos planos van a ser rectas paralelas entre ellas, por ejemplo la recta R y la recta S. El segundo recurso lo vamos a ver más fácil en este ejercicio. Eh, bien eh, de lo que se trata es de hallar una serie de puntos que quizás puedan darse dentro de un ejercicio y que nos van a simplificar mucho el, el trabajo eh, esos puntos eh, son aquellos en los que las trazas de los planos, del plano que provoca la sección eh, están cortando a las aristas de, de la propia, del propio sólido. Por verlo en este ejercicio, aquí vemos una figura sólida eh, que está siendo cortada por el plano alfa, definido por alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Esta figura está apoyada en el eje x y presenta las dos caras laterales en el XZ, una de ellas, y en el X, el, perdón, en el YZ, la, la otra. Si me fijo en la base de este sólido, esa cara que está apoyada en el XI es una cara formada por estas líneas de aquí que en realidad forman el perímetro de la cara inferior ¿vale? de la base de este, de este sólido. Esta cara como decía y estas líneas en realidad están apoyadas en el XI pero también en el XI encontramos a alfa 1 que es la intersección del plano alfa con el xy, así que en este punto de aquí que vamos a marcar ahora se está cortando por una parte alfa 1 y una arista del sólido, bueno pues entonces tiene que ser obligatoriamente un punto de la sección que genera alfa en el propio sólido, lo mismo pasará en este punto de aquí De la misma manera, la, aris, la cara lateral, la que forman estas aristas que estoy marcando aquí, se encuentra en el plano XZ, lo mismo que alfa 2, así que este punto de intersección entre alfa 2 y esta arista también constituirá parte de, de la sección. Lo mismo va a pasar con la otra cara, la cara lateral de este sólido que está formado por estas líneas que estoy marcando aquí Estas líneas forman un plano, una cara del sólido que está en el ZI lo mismo que alfa 3 así que en estos puntos que voy a marcar ahora estaré obteniendo la intersección de alfa 3 con cada una de esas aristas, son puntos de la sección ¿vale? Así que uniendo estos puntos puedo ir hallando la sección sin necesidad de haber hallado las trazas de los planos o metido las aristas en otros planos. Si la voy dibujando pues empezando desde este punto sería simplemente ir uniendo los diferentes puntos que he ido hallando hasta ahora. Por supuesto cuando se acaba una cara del sólido no tiene sentido continuar con esa línea de sección sino que pasará. Eh, el plano alfa a cortar a otra cara, es el caso que pasa en este punto de aquí, ¿vale? esta línea es la sección de la cara eh, lateral del sólido con el plano alfa, pero en este punto de aquí ha desaparecido la cara, así que eh, no puede continuar la sección hacia arriba. ¿Qué pasa en ese punto? Pues que la cara, perdón, el plano alfa pasa a cortar, a este plano aquí, que está formado por estas, está delimitado por estas cuatro líneas. Fijaros que es un plano paralelo al XY, así que la sección que me va a dar obligatoriamente debe ser paralela al XY si tenemos en cuenta la, eh, la propiedad, la, el recurso que hemos visto antes, en el esquema anterior. Así que uno de estos dos puntos me va a dar una línea paralela a esta línea que marco abajo y continúo uniendo puntos desde aquí hasta aquí, cuidado, que aquí, si me voy a acercar para asegurarme que, que lo estoy haciendo bien, que aquí, en esta línea de aquí, el, la cara lateral de, esta, de este sólido acaba, hay una interrupción en esa línea y pasa el plano alfa a cortar a este plano de aquí, el que está delimitado por estos segmentos, que por cierto es un plano paralelo al XZ así que su intersección, fijaros que yo puedo saber que la intersección va a pasar por aquí pero no sé en qué otro punto tiene que acabar, lo que sí sé es que por ser un plano paralelo al XZ va a ser paralelo a esa línea, porque esa línea también es, la, eh, es una sección es pues la intersección de un plano paralelo al xz con el mismo plano, el alfa y de la misma manera uniendo ahora sí este punto y este que por cierto esta línea deberá ser paralela a esta y a esta puesto que este plano que voy a marcar aquí con el que se está cortando este momento es alfa, es un plano paralelo al xz pues desde este punto hasta este es eh, la sección por último, acabo Terminando uniendo estos puntos y cierro la, la sección. Bien, lo único que me queda por hallar serían las partes vistas y ocultas, es decir, las partes que la propia pieza me está tapando. Las voy a marcar con línea discontinua. Bien, y esta sería, me faltaría esta por marcar con línea discontinua, puesto que al estar en la base y la base no la veo. Eh, también sería una línea discontinua. Bien. Ya tengo la sección que genera, la sección plano que genera el plano alfa en la pieza. Vale, espero haberos ayudado. Cualquier duda me la hacéis llegar.